Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicuelos hoy tenemos eh, Objeto 780 Este vehículo, me acabo de, de acordar de que ya le hice un análisis en su momento Hace dos años, me acabo de fijar exactamente eh, Que subí, lo busqué, pues si tenés ganas de verlo bien en detalle Igualmente ahora lo vamos a ver, pero le puse Buscarlo en YouTube como Objeto 780 Nando Ya te tira el toque eh, bueno, básicamente, tienda de ensamblaje Vamos a poder mmm, ensamblar Le agradezco a Condor y a los chicos que están en el grupo de Whatsapp Si querés unirte al grupo de Whatsapp, te invito a que lo hagas Y les agradezco porque me pasaron esta info que yo no la había visto Dice... Bueno, saludo, bla bla bla A partir de mañana, 16 de junio hasta el 11 de julio Durante este periodo podrán ensamblar el objeto 180 Es el primer tier 10 que se va a poder ensamblar eh, en realidad me dijeron que se podía comprar también con oro, no sé, ahora lo vamos a ver porque la verdad es que no tengo nada más puta idea. Eh, Podrán ensamblar el objeto 180 un nuevo tanque pesado soviético de nivel 10. Combinen y gasten recursos en la proporción que quieran para fabricar el vehículo como más les guste. Ustedes deciden qué hacer, la cantidad de vehículos disponible para ensamblar es de 20.000. Los primeros 7.000 recibirán también el espectacular estilo de 3D Veranus que el estilo 3D me chupongo. Eh, Tiende de ensamblaje desde el 16 de junio a las 3, 5 y 6 No sé quiero hacer Eso después me fijo en internet eh, Hasta el 11 de julio Pero ni, esto no va a pasar ni en pedo boludo. Se lo van a volar 20.000 tanques A cómo se lo vuelan, ¿no? Pero no, no creo que pase el primer día El evento podría terminar antes Si ya no quedan vehículos disponibles Es que va a terminar antes, boludo No chance eh, Claro, pero igualmente te dan margen eh, para poder juntar el oro, los créditos o lo que sea Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente de Wargaming, a ver Del 16 de junio al 10 de julio habrá una nueva actividad en World of Tanks La tienda de ensamblaje que otorgará vehículos limitados a los jugadores de una nueva forma Podrán obtener un tanque de nivel 10 sin investigar toda la rama Y sobre todo, ustedes elegirán qué recursos utilizarán para hacerlo el pionero mm. de tienda de ensamblaje será el Object 780 Lo podrán conseguir de dos formas Los primeros 7000 jugadores lo recibirán con un estilo 3D especial Que además de... 7000 jugadores en la región O sea, en NA Así que... Apúrense la, la apariencia del vehículo tiene un número de fábrica único El número está en el cañón y en la torreta del tanque Es una característica distintiva no verán otro igual en el juego Solo hay una Entonces, cantidad sí, vale, vale, limitada no de vehículos numerados Pero hay tiempo de decidir Y no solo eso Cuando se acaben los tanques con numeración única Todavía podrán obtener al Object 780 13.000 vehículos más sin el estilo 3D Estarán listos para ser entregados si hablamos de sus características, este tanque impone respeto. A simple vista es un tanque pesado, ágil y bien blindado. Tiene una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y una potencia específica de 17 caballos de fuerza por tonelada. Está bastante bien, te digo, ¿no? Torreta fuerte y placas clases inferiores y superiores pequeñas con buenos ángulos Un tanque de avanzada típico en todo sentido Sin embargo, si lo vemos de cerca, nos daríamos cuenta de que no es tan simple El Object tiene un cañón realmente genial Buena precisión, excelente tiempo de... Boludo, cierre de retícula en punto. Cada vez más roto se nos tanque, boludo Cada vez más roto. Pega 530, habría que ver en cuánto recarga 267, bueno, 311 está bien, se queda ahí medio. Está bien. Ya está un poco cortina, pero. No estaría rotísimo, boludo. Ah, recarga en 14 para pegar 530. A ver si va a recargar en 12 igual. Ah, 0.35, menos 7 de presión está muy penetración, uh. mucho daño por disparo y buena depresión en el cañón estas características le permiten cumplir roles muy diferentes en batalla puede ser eficaz como un tanque de avanzada y gracias a su cañón de francotirador también como vehículo de apoyo lo importante es no olvidarse de equiparlo. Si, sí, acá me encanta, boludo Porque en el video que te saca Wargaming boludo, Les pega a 800 kilómetros Él solo rompe a todos, mata a todos Ahora, después te pones en Río de Arena En ese mapa, con ese tanque Haciendo lo mismo y el tiro se va a la remierda con Qué mentira, boludo Que evitará que se quemen Bien blindado, ágil y con un cañón muy útil Es el primer pesado soviético verdaderamente versátil Está bueno el tanque, ¿Cómo funciona la tienda de ensamblaje? A ver, para conseguir el Object 780 tienen que usar recursos. Los hay de cinco tipos. Bonos, oro, créditos, bonos, oro, experiencia, créditos, libre, créditos experiencia libre y fragmentos de plano. O sea, con todo esto lo puedes sacar. Si no tenés bonos, le puedes poner oro, si no créditos, si no experiencia y si no fragmentos. No. En la parte inferior, verán una barra de acumulación de recursos. Para comenzar a acumularlos, solo tienen que elegir la cantidad que desean usar de un recurso en una ventana correspondiente y hacer clic en Usar recursos. Está bueno, bolidos. Ustedes deciden qué hacer. Podrán usar los recursos de a poco durante el evento y podrán llenar la barra usando solo un recurso o varios. Recomendamos empezar con experiencia libre. Es el recurso ideal para la tienda de ensamblaje. Todos lo tienen en sus cuentas. Además, pueden libre. ganarlo o convertir experiencia de combate para conseguirlo. En el segundo caso, las reservas... ¿8000 es el 1%? Los personales serán de mucha ayuda. 800000 de experiencia el libre. El más conveniente, por supuesto, es el oro. Con él podrán llenar rápidamente La barra de progreso sí, Y obtener el tanque sin invertir mucho tiempo Sí, boludo sin embargo, Son 8000 de experiencia libre es 1% 550 de oro es 1% Costará mucho Es Me más, rentable usar el oro Para convertir experiencia de combate en libre los bonos también ayudan, solo los pueden ganar, por lo que son un recurso más limitado. Dicho eso, valen mucho y pueden usarlos para llenar bastante la valen barra Valen más que el oro incluso. Por ejemplo, 6.000 bonos es un poco más de lo que cuesta una pieza de equipamiento. Sin embargo, esos mm. mismos 6.000 bonos pueden llenar nada menos que un 15% de la barra. Los fragmentos de plano son el principal recurso auxiliar. Seguro todos los jugadores tienen fragmentos sin usar que serán útiles en la tienda de Eso ensamblaje menos, Creo que lo usé todo Pueden llenar hasta un 36% de la barra de progreso 22% con fragmentos nacionales y 14% con universales Los créditos son la divisa menos recomendable para llenar la claro, barra de progreso Nunca usen los créditos para estas boludeces Aunque se ganan fácilmente, necesitarán muchísimos para llenar la barra hasta el 100% un millón, 1%, usar... boludo o sea, necesitas 100 millones, eh, 800 mil, sí, creo que son como 100 millones, Los ¿no? Los créditos en dos situaciones para alcanzar el 100% luego de llenar la barra con otros recursos O en el caso de que tengan muchísimos créditos, hay muchísimas combinaciones posibles para llenar el progreso hasta el 100% 19 millones, 224 bonos, eh, bueno, fragmentos Universales 550 nacionales, 6.000 bonos, 8.250 de oro y 120.000 de experiencia libre. Con eso lo llenas. Solo tienen que ver qué opción es la que más les conviene a ustedes. Mm. Todo depende de los recursos que tengan, del tiempo que quieran invertir y de si quieren usar oro para convertir experiencia de combate en libre. Si no logran usar suficientes recursos para conseguir el tanque a tiempo, todos los recursos que hayan invertido volverán a sus cuentas automáticamente. Bueno, devuelven. Además, Además, van a pueden recuperar los recursos es, en de cualquier de momento. Solo hagan clic en el botón correspondiente. No, igualmente, nunca son de quedarse con eso. Por lo general, siempre, siempre lo devuelven. Eh, ¿Cómo acceder a la tienda de ensamblaje? Eh, Va a aparecer el cosito acá arriba. La coronita esa. o bueno, no sé qué mierda es. Obtengo un nuevo tanque de nivel 10 sin investigar previamente toda su rama. Eh, bueno, ya dijeron. Experiencia libre, planos, créditos, oro, bonos. Eh, te vienen con el estilo 3D. Hay 20.000. Acá está para que lo vean. Lo que me gusta es que tienen buena potencia. boludo. Una potencia de motor. 17.5 era más o menos. Algo así. El estilo 3D me importa tres carajos, la verdad. Me chupa un huevo. Lo, lo que quiero es el... El tanque. Aunque sea el 6.999, no me interesa. Eh, bueno, ya dijimos los 7.000 que van a estar numerados. Decidan cómo usar los recursos. Bueno, el video fue un resumen bastante, bastante bueno, diría. Experiencia libre, fragmentos, créditos, oro, bonos. Eso ya lo dijimos. Bueno, acá tenés un ejemplo. En la página, voy a estar dejando abajo el link eh, de la página para que vayan viendo cómo, cómo pueden hacer. Acá, para que vayan ejemplificando y sacando sus propias conclusiones. Eh, yo creo que tengo 92.000 de oro. A ver si le meto a ponerle 4.000. Ah, no le puedo poner más que eso. Oh, de puta, no te dejan meterle más. Ah, no, porque ya lo tengo ocupado en otra cosa. Por ejemplo, le meto menos bonos. Ahí está el 100%. Y le meto más oro. Ahí va, perfecto. 312.000 de experiencia libre. No, crédito, no le meto un sope, boludo. Para mí, el bien más preciado de este juego son los créditos. ¿eh? Es lo que más te quieren chorear siempre. Eh... Vehículo de combate especial, excelente blindaje frontal. Bueno, un poco las la características, como decíamos. PA 530... Eh, a ver qué tiene... Ah, tiene AP y APCR. Ok. Estos 311 se van a quedar cortos, boludo, disparando de lejos. Así que vas a tener que usar una posición en primera o ahí, en primera línea. Mm. PA 530, 640 con explosiva, supongo que va a tener, ¿sí, no? calcula, sí. Eh, 2.67 de penetración, 311, 2200 de puntos de vida, 45 hacia adelante de velocidad máxima, daño medio ya dijimos, dispersión 0.35, tiempo de apuntamiento 1.9, excelente, mejor que un mediano, munición 33, medio eh, poquito, bueno, igualmente recarga cada 14, va a recargar cada 12 segundos igual, eh, menos 7 y más 15 de elevación, resistencia... Alcance de señal 850, alcance de visión 410, blitaje de chasis, 100 frontal o Esa adentro le va, frontalmente le va a entrar igual, así que olvídate no se hagan los, los, los pitos largos porque te va a entrar acá adentro Acá adelante digo 100 frontal, 100 lateral, eh, si inclinás un poco te la ponen acá, en la parte esta queda plana Así que usalo de frente 50 lateral, te entra todo eh, Torreta, 300 Traté a usar la torreta y no quedate quieto Porque tenés las dos cúpulas en una en cada costado Me parece así que te la van a acabar todas ahí eh, 200 lateral, 60 trasero Velocidad kilo de giro torreta, 30 Y hay algo más Movilidad, ya dijimos, 17.47 eh, Potencia, 8.70, está bien Sí, es un buen tanque, boludo, es muy buen tanque Por no decir que está bastante roto, te diría Va, No sé si roto, pero está muy bien, boludo, muy bien me gustaría probar ese cañón, quiero, quiero ver qué onda ese cañón, si es lo que dicen que será. Porque 0.35 está bien, pero después el tiro va a Mordor, boludo, es peor que un KB2, si la puta madre, ¿de dónde mierda están? Ustedes saben que los números que te da Wargaping acá, tira fruta a dos manos, así que hay que probarlo. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido. Mañana vamos a estar viendo a ver qué onda con este tanquecito. Y si les gusta o no les gusta, déjenlo en los comentarios a ver qué piensan de este bicho, si ya lo vieron o no. Y qué perspectivas tienen o qué esperan, por lo menos, encontrarse. Y si lo van a sacar, o no lo van a sacar, que es lo más importante. Bueno, cuídense. Besos. Chau, chau.